Bueno, eh, eso. Acá está el audio. También no mires a la cámara, mírame a mí. Okay. Bueno. bueno, cuando estaba en España estudiando derecho ambiental, hice un máster en Alicante. Eh, ahí me la pasé viajando y conociendo ciudades y haciendo esos famosos free walking tours. Y bueno, y me la pasaba como con una, un corazón curioso y una mente abierta y con ganas de conocer. Y después cuando volví a Buenos Aires Seguí con ese mismo espíritu, y así me mandé a caminar y conocer Buenos Aires. Y de pronto a mis amigas les divertía los programas que yo empecé a hacer, entonces se empezaron a sumar, se sumaron con el, el amigo, el novio, el primo, y después de un grupo de 30 personas, <risa> todos saliendo a turistear y a hacer nada más, eh, caminar y conocer la ciudad, y de pronto me di cuenta que era algo bueno y que la gente le divertía, eh, porque se sumaban, y estaban todos felices de conocer la ciudad donde viven, entonces le empecé a dar más forma, y ahí se Instagram y empecé a invitar gente desconocida y a armar las salidas, que la primera que, que hicimos fue un barrio, un barrio por mes, que es un ciclo mensual, que íbamos cambiando de barrio todos los meses, y es eh, ahora la gorra, pero en principio era gratuita y así solo por diversión. Y, y así se empezó a, a, a formar y, y dar forma. La, la propuesta es turismo para locales, eh, perdón, eh, locales en modo turista, pero también tenemos una beta muy eh, joven, que es eh, turistas en modo local. Y ahí salimos con turistas a caminar de una manera sencilla, eh, generalmente a ver arte urbano, que eso lo hacemos por Airbnb, Airbnb Experience. El arte fue parte de mi vida siempre. Mi mamá es historiadora del arte, trabaja en el Malva. Y siempre me, me tuvo ahí hablándome de arte y contándome cositas. Mucho desde el lado de la historia, eh, pero siempre no sé, nos mantuvo... Siempre atentos a todo lo que iba sucediendo diferentes disciplinas. Y después también es como el arte es una manera de comunicar. Y, y nosotros el fin último es la Ciudad de Buenos Aires y contar sobre la ciudad. Pero hay diferentes medios y bueno, actuando eh, o y conociendo eh, el patrimonio y todo el arte urbano, como son diferentes formas de, de, de comunicar eh, la Ciudad de Buenos Aires. O sea, es a través del arte, es como un medio. Me gusta mucho la historia del barrio de Palermo porque Palermo parece como que no tiene historia que le inventaron los bohemios eh, y me gusta mucho contar la historia de, de Rosas de Juan Manuel de Rosas que él fue quien fundó Palermo que cuando no, en Palermo no había nada, era un pantano él hizo rellenó todo, todo el, todo el terreno, hizo una casona y ahí vivió y casi era la casa presidencial porque él se mudó ahí cuando se murió la mujer se fue con su hija Manuelita, y Tenían ahí, tenían, recibían a todos los políticos en su casa, en su quinta de, de Palermo. Y hizo todo un jardín enorme, abierto y público. Y la gente iba a pasear por, por Palermo. Y hoy en día es el Parque 3 de Febrero. Que 3 de Febrero es el día de la Batalla de Caseros, donde cayó Rosas. Y eso fue una venganza de Sarmiento, que lo diaba a Rosas. Y le puso el lugar donde estaba su casa, que la tiró abajo. Y le puso al parque el nombre de la batalla donde él perdió. Y esas cosas me divierten. <risa> Sí, o sea, tiene, tiene, o sea tenemos, recibimos lucro, pero ninguno vive de eso, entonces como que no hay presión económica. Eh, lo hacemos mucho por disfrutar. Y yo siempre digo, cuando nos dejemos divertir, no lo hacemos más. Así. Sí, me encantaría que crezca y además tiene mucho potencial porque o sea, esas son las, las tres salidas de esta vez, las que te conté. Pero en verdad hay, hago un montón de otras cosas para, para empresas o para el Museo Malva o para colegios. Y se me ocurren mil cosas que se pueden hacer en la ciudad. No sé, o salidas de, de otro tipo, eh, hacemos arte en el subte, o un juego tipo sala de escape, pero en la ciudad. Como que tengo mil cosas en la cabeza que me encantaría tener tiempo para desarrollar. Pero bueno, estoy esperando que me echen del trabajo. Porque no tengo los huevos para hacerlo. <risa> no, lo que nos pasa divertido es que de pronto estamos contando algo de una casa y sale el dueño de la casa y no entiende nada y se entera ahí en un momento que había una historia o ponele en la que contamos del de, de turista del terror donde murió Guy Williams, el actor de Zorro que una vez salió la señora que lo encontró muerto entonces nosotros decíamos acá murió Guy Williams yo lo encontré muerto ¿Por qué? yo soy Ana, la vecina y nos contó toda la historia y fue genial a mí me gusta mucho eh, el de un barrio por mes eh, todo empezó ahí entonces es el que más me gusta y además es increíble ver a la gente conocer su propio barrio y enterarse que hay historias y que tiene es, es, tiene mucha carga de mucho patrimonio y muchas cosas para conocer que no tienen idea la frase típica es yo paso todos los días por este lugar y no sabía que había esta historia típico y además también está buenísimo porque es como porteños y bonaerenses encontrándose con su propia identidad con su propia historia porque es increíble que hay cosas que nos explican por qué somos de determinada manera, por qué hablamos de esta manera, por qué comemos esto. Y la vamos descubriendo y decís, como que no puedo creer. Vos sos porteño pero no sabés de dónde viene toda la mezcla que tenemos en nuestra cultura. Y es muy divertido ir conociéndolo y es divertido ver cómo todo se va sorprendiendo de, de, de su porteñidad.